Hola, soy Martina, tengo 52 años, recién hace dos meses que mi marido, mi hijo y yo estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, emigramos porque mi marido fue contratado por una compañía transnacional. Hoy tengo una cita con el doctor Rogers y estoy muy preocupada porque mi inglés es muy limitado y dudo que el doctor me vaya a entender. Esta es la primera vez que tengo una cita médica en este país, ya que llevo unos días sintiéndome mal. He usado remedios naturales como los que usaba en mi país, pero no han surtido efecto.